San Sebastián, Cauca. San Sebastián es un municipio de la República de Colombia. Está localizado al sur del departamento del Cauca y fue fundada en 1562 por Pedro Antonio Gómez. Costa de una estructura muy colonial. Se considera como uno de los municipios más bonitos de Colombia y está catalogado como uno de los sitios turísticos más hermosos de la región. Este lugar tradicionalmente ha sido poblado por cultura indígena. indígenas ...que se han arraigado en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones... ...que han ido surgiendo una de las comunidades indígenas de más renombre es la Papayacta... ...un término proveniente de la lengua quechua, ancestralmente hablada por los indígenas de esta región del Cauca. El municipio de San Sebastián se encuentra ubicado en el departamento del Cauca... ...y está localizado en el corazón del macizo colombiano uno de los lugares más importantes de Colombia. Es un pueblo agradable que alberga uno de los mayores patrimonios naturales del país, ya que su agua y oxígeno están entre los más puros del mundo. Su altura es de 2.010 metros sobre el nivel del mar y se encuentra localizado a 220 kilómetros de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Tiene un área total de 436 kilómetros cuadrados. Cuenta con pisos térmicos de páramo, frío, templado, con una temperatura promedio de 18 grados límite. Al oriente con el municipio de Santa Rosa Cauca y el municipio de San Agustín Huila. Al occidente con los municipios de Bolívar y Almaguer Cauca. Al norte con los municipios de Almaguer y La Vega. Al sur con los municipios de Santa Rosa y Bolívar. Cauca, distancia de referencia 280 kilómetros de Popayán, 896 de la capital de la República. Este municipio está situado en la cordillera central del sistema montañoso de los Andes, en el macizo colombiano, un lugar de importancia geográfica e hídrica para Colombia, ya que en él nacen algunos de los principales ríos del país como el Cauca, Patía, Magdalena y Caquetá que son primordiales recursos hídricos de carácter nacional y de gran importancia ambiental y socioeconómica para el desarrollo de la región. El macizo colombiano, tan, conocido también por otros nombres como Nudo de Almaguer y Estrella Fluvial Colombiana, es un nudo geográfico donde también nace la Cordillera Oriental. Está situada aproximadamente entre los puntos grados 40 y 2 grados 30 de latitud norte y 76 grados 10 y 76 grados 55 de longitud al oeste de Grunis comprende aproximadamente 3.800 kilómetros cuadrados en el municipio de San Sebastián centrado en el macizo colombiano posee varias de lagunas como la Magdalena Santiago Cusillaco y Sucumbún, entre otras, ubicadas en el corregimiento de Valencia y de el departamento de Luila, presenta una significativa variedad en sus pendientes, su máxima altura a los 2.000 metros sobre el nivel del mar al oriente del municipio y su mínima altura a 1.800 metros sobre el nivel del mar al sur occidente. San Sebastián es un municipio biodiverso gracias a su estado climático y a las condiciones altitudinales que posee. San Sebastián es un municipio donde actualmente predomina población perteneciente al cabildo indígena Yanacona, que representa la máxima utilidad junto a las autoridades municipales. Entre las actividades principales que la población realiza, predomina la agricultura. Los campesinos se dedican principalmente a la siembra de cultivos como papa, maíz, trigo, frijol, yuca, caña panelera, café, plátano y algunos frutos. Sus costumbres son por convicción ancestrales, coinciden con las de otras culturas indígenas famosas como las los incas, las cuales reciben dibujos y bordados con figuras como la llama peruana, el sol y otros elementos característicos de la simbología inca. La forma como los indígenas manifiestan su cultura y las de sus antepasados como la forma de vestir, su lengua, ritos y otras costumbres nos recuerdan una vez más de donde proviene la población de América Latina. En esta región de Colombia se han encontrado vestigios de cementerios indígenas. En los más antiguos han aparecido cadáveres sepultados en grandes vasijas de barro cocido y se los encuentran mumificados y en cuclillos al estilo incaico. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.